el sufrimiento que está pasando cada momento, ahora estamos aquí ahora mismo y ahí está, están ahora mismo mataderos laboratorios, cacería eh, es imparable entonces este, este concierto que damos hoy estamos muy agradecidos a la cadena FAC, eso sí, para darnos el espacio y vamos a cantar todos tema, los temas de Revolution que es un disco completamente comprometido con los animales, 100% por la liberación animal, que es lo más importante para mí y mayoría de ustedes. Gracias. la música, pero música totalmente dirigida a, a luchar y reivindicar por los derechos de los animales. O sea, todo lo que se va a oír eh, en la SNAC en este concierto, va dedicado a informar sobre todo, no a atacar, sino a informar y a reivindicar por, el, por la situación grave que la sociedad no, no conoce de los animales. Y nosotros, por nuestra parte, nos sentimos pues, muy, muy orgullosos ...porque hoy es prácticamente siento un precedente... ...es la primera vez que un, un local como es la, la FNAC, ¿no? ...que siempre están diciendo que si vende si vende mucha entrada de toro... vende lo que sea por lo menos... ...hoy ha dado la oportunidad también a que los animales tengan... Pues, ...la veo, o sea que, que puedan... ...ellos no es que no tienen voz... ...ellos simplemente es que no llegan a la gente... ...sino por los animalistas que pues, entre todos luchamos... ...y nosotros hoy pues estamos aportando lo que es... ...la, la, la reivindicación, la, la denuncia" todo lo activismo que hacemos, pues lo intentamos siempre reflejar en la música, que, que da un poco de, no lo que nos cuentan, sino lo que hemos visto, mayormente es esto. Sí, sí, sí, nosotros, nosotros lo que hacemos realmente, no esperamos que nos cuenten las cosas, nosotros la música la utilizamos como una herramienta más, o sea, nosotros somos activistas, igual estamos en una mano, igual estamos en, en protestas, igual estamos, por ejemplo, los movimientos Ocupa, todo esto, pero después la música no la hacemos como, como hobby, la hacemos como otra herramienta más para no esperar lo que nos cuenta, sino lo que nosotros ya vivimos y lo que los animales sufren, lo contamos a través de la música, que es una herramienta buena para llegar a mucha gente que, no, bueno, que, que está totalmente nula sobre, sobre la realidad de todo esto. ¿no? Sabes qué pasa, las baladas siempre sentimos que llegan más al corazón y como el tema animal es muy delicado, por desgracia, hay tanto sufrimiento, más que alegría, hay mucho más sufrimiento. Entonces, para nosotros las baladas como que reflejan más el sentimiento a la hora de cantar, es una cosa que se interpreta mucho más con una balada. Pero bueno, mira, por ejemplo, hay una canción que es antigasador y ahí podemos dar un poco de power porque te entras con un poco de, de, de rabia hacia ellos, ¿no?, digamos. Y entonces, claro, sí, pero sí hay baladas, sí, bastantes para intentar llegar a la conciencia, bastante baladas. ...Actima está llevando a, a buscados. ...de momento está denunciado. ...está ahí es... ...como Actima saben lo que hacen con la gestor, gestión de, de estas Entonces ...nosotros mayormente la grabamos... ...intentamos animar a la gente a grabar cualquier situación de maltrato... ...nuestro caso donde vivimos pues hay muchos cerdos... ...en camiones cargados de cerdos... ...entonces claro, eh, vemos cada caso... ...los últimos fueron los cerdos de Medina... ...donde estaban amontañados, aficiándose y de gozanos... ...y siempre intentamos... O sea, saca la matrícula, saca la, el maltrato que hay y intentar a través de las probaciones y las pruebas que, que impidimos, ¿no? imponemos, eh, imponemos eh, para las pocas leyes que hay para los animales y los derechos de las vidas y ellos que, que se cumple, lo no más mínimo que se cumpla, la poca que hay por ellos. ¿no? Sí, aunque sea paradójico, hay muchos animales, es una paradoja muy triste porque hay muchos que van dirección a la muerte, o sea, a los mataderos. ...pero eh, en el activismo hemos luchado para conseguir unas normativas... ...y si esas normativas no se cumplen... ...los animales, aunque ya van a, a, a, a morir de la peor de la forma... ...no, no hay que estar eh, haciéndoles sufrir... ...de la manera que hemos visto, o sea, de la manera que los vemos congelados en los camiones... ...donde se las amputa directamente porque esto es proceso uno detrás del otro... No, ...ellos no son nadie, no son alguien para, para, para este son estilo de... ...para nosotros son alguien, pero para ellos no... ...entonces simplemente es producto y ese producto se trata... Entonces hemos visto horroridades. Nosotros lo más que hacemos es fomentar que la gente, si ve que hay normativas y si ve que hay casos que no se cumplen, que simplemente denuncien. Igual que denuncian por una, un caso de violación, que denuncien lo que sea, ellos también necesitan gente que denuncien por ellos. Que para eso se ha conseguido un mínimo de, de normativas por ellos. ¿no? Esto es lo más que tratamos con, con el activismo que estamos hablando. ¿no? La música, sobre todo, el mensaje primordial de la todas las la canciones nuestras, es la, la, que la gente tienda al veganismo. Eh, es, si es por simpatía con los animales, si es por sensibilidad con ellos, pero sino también que sepan que lo que ellos están, la, gente, el, la sociedad de consumo que tenemos instaurada hoy día no está contando las verdades, de, de, de, de las consecuencias de, de, de, de la sobredosis que está habiendo de, de explotación animal y cómo eso, cómo eso influye en cada uno por individual. ¿no? Entonces nosotros a través de las canciones instauramos a que la gente intente informarse, ver que otras cosas hay, aparte de la que nos han enseñado desde el principio, ¿no? Entonces, eso es una, pero que todas las canciones no hablan de, de esto. Por ejemplo, hay alguna como la Balada para Regina que habla de casos muy, muy, muy graves como puede ser la, la violación a un perro. O sea, son personas que andan por la calle, que igual que podemos estar aquí, podemos estar allá, ellos están tranquilamente mezclados con nosotros. Y son personas que en momentos dados violan perros, pero son impunes. O sea, son gente que no, no están intocables. Ahora parece que la cosa está un poco mejor. Entonces, lo que tratamos con esto es ver la gravedad de la gente que tenemos circulando alrededor. Porque de la violación de, de, de un perro, por ejemplo, en este caso, o una vaca, o lo que sea, a un, de un no humano a un humano, hay esto. Pero sin embargo, la ley no, no lo ve así. La ley lo ve como un mundo. Pero nosotros intentamos decir, cuidado, porque esto es grave. Y eso, por ejemplo, una de las canciones nuestras trata de ese tema. Veganismo y, y denuncia por situación actual de to, Todos los maltratos y el sufrimiento animal, todo clase de, de, la, de explotación, como sea el laboratorio, la cacería, los toros, la todo lo que nosotros vemos, bueno, todo lo que hay en el mundo de sufrimiento animalista, de animales, pues intentamos reflejarlo a través de la música. Yo flipaba hoy cuando vi la FNAC tuiteando a eh, Major y se ponían debajo las palabras que aquí, si supongo, nunca han circulado Animal Liberation Front, eh, Derechos Animales, uh, a mí me ha animado mucho, mucho y claro, a ver toda la gente aquí que son dos compis, también gente que no ha visto nunca y, y veo que hay gente que entrando de la cafetería, pues claro, animo mucho, mucho, mucho, porque es una cadena, la FNAC, muy grande en España, y los voz animal nunca ha estado aquí, ya sabemos que venden la les las entradas y tal, entonces queremos poner una pequeña semilla aquí dentro que dice hay animales sufriendo y venimos en este pequeño lugar que nos han dado a intentar transmitir lo que está pasando. Esa es la idea. Y orgulloso de, de ser el primer disco animalista porque a la carrera musical de cualquier artista dedicar un disco 100% desde el primer segundo hasta el último minuto completamente animalista te cierra más puertas que las que te abres mm. porque ya nos han nos ofrecido cosas interesantes que podemos haber pero haber cogido pero Teníamos que renunciar a ciertas cosas. Nosotros dijimos: no, no, lo primero hasta lo último, esta, esta, esta es nuestra causa, esta, esta es nuestra inquietud. Y orgulloso de haber, bueno, tener el apoyo de una discográfica como es Dismedi, el apoyo de, de, los, pues de ellos nos ha permitido estar en, pues en centros como el de hoy. Y bueno, compartiendo con todo el mundo nerviosos con lo, lo típico. Pero bueno, esperemos que salga bien y ojalá que los animales, pues, en, el en el momento que estemos tocando, están circulando camiones. En el momento que estamos terminando, están muriendo ellos. Pero por lo menos de hoy, a cinco o seis años atrás, habemos una coya de, de gente, habemos un grupo de gente que estamos aquí para pelear por ellos. ¿no? Para, hoy no lo vamos a resolver todo, pero vamos sentando piedras, ¿no? Y esta es una, por ejemplo, lo de hoy. A conciencia. Esas manos negras Levarían caer Como ceniza Por haberte tocado Por haber ensuciado La mujer de tu cuerpo Por haber desangrado Tu alma Ay, veces que el dolor es tan fuerte Cuando ya no es dolor Cuando el dolor es tan grande se ama soledad Si ama soledad Si ama Solidad. Regina murió sintiéndose el ser más solo del universo Y eso es aún más irreparable que sus heridas a Regina no la mataron del dolor, oh, no. A Regina la mataron de soledad. Si ama soledad. Si ama soledad. Oh, baby, soledad. Regina, no está sola, se levanta en nosotros Respira en nosotros, palpadea en nosotros Regina caminará de nuevo en cada gato acariciado De cariño Oh baby, bye, bye bye A Regina la vida Y vivirá si queremos Regina Oh yeah, yeah. Regina Blaise Regina la vida la vida, reina la vida. En su recuerdo, descansa en paz. Gracias, gracias. Muchas gracias, Bella.